Te voy a proponer ahora un ejercicio un poquito más complicado que los que venimos viendo. Se trata de desarrollar un algoritmo capaz de calcular el promedio de un conjunto de números. Bueno, se terminó el tiempo. ¿Terminaste? Veamos mi solución. Lo primero que vamos a hacer es inicializar la variable total en 0 y otra variable que se llama cuenta en cero. ¿Por qué hago esto? Bueno, básicamente tenemos que combinar un poco lo que veníamos viendo. Vamos a usar dos variables. Una en la que vamos a ir haciendo, acumulando la suma de los números y por el otro lado tenemos que saber Cuántos números hay en el conjunto para después poder hacer esa división que nos da el promedio. Entonces el algoritmo lo que hace, después de inicializar, es recorrer el conjunto, sumar el valor actual de total al del elemento que estamos evaluando y almacenarlo de vuelta en total. Y inmediatamente después sumar uno a cuenta y almacenarlo nuevamente en cuenta. Fíjate que estas dos últimas instrucciones son parte del, del ciclo, o sea, las dos cosas se ejecutan en cada vuelta. Por último, una vez que terminó de recorrerse todo el conjunto, se emite la división entre total y cuenta. Bueno, y acá se nos plantea un problema clásico de la programación, que es el problema de la división por cero. Fíjate que en, el último, en la última instrucción de este algoritmo se realiza una división entre total y cuenta. Pero, ¿qué pasaría si el conjunto está vacío? Cuando vaya a hacerle la repetitiva que dice por cada elemento del conjunto, sencillamente... No va a haber nada que ejecutar. Entonces la variable cuenta va a quedar en el valor original que tenía, que es el 0. Y tal vez te acuerdes de la matemática que la división por 0 no está definida. Dado que la, la división por 0 no está definida, si intentas efectivamente dividir un número por 0, el programa va a fallar. ¿Cómo hacemos entonces para solucionar este inconveniente? Bueno, simplemente agregamos una cláusula, un sí, una condición... Que va a ser la división exclusivamente en el caso de que la cuenta sea mayor que cero, Es decir, en el caso de que el conjunto no sea vacío. Si el conjunto termina siendo vacío, simplemente se va a emitir un mensaje diciendo que el promedio no se puede calcular. De esa manera, el programa no va a fallar.